Yo me, me planteaba, me, me quedaba pensando en, en la cama, decía, ¿por qué? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué, ¿Por qué soy yo el que, el que tengo que vivir estas cosas? ¿Qué, qué, he hecho el de ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal para, para tener que ir cada día, cada mes a Madrid para que me operen 16 veces en 15 años, eh, que me quiten un pie, que me cueste andar, que tenga que ir con muletas a los sitios? Estaba devastado, estaba diciendo, mamá, ¿por qué me toca a mí vivir esto? El, el vecino, mi familia, el vecino de al lado y los que conozco son, son normales. Oh, oh. Yo muchas veces a esto lo llamo el, el arte de vivir, el arte de, de, de realmente eh, a montar la vida y, y cabalgar todo todo lo que puedas. Siempre quería, mis padres me me insistían con buscar esa media naranja que que que, que, que, que bueno que, que, con, que consiguiera que ese Martín muy pensativo y muy dependiente de, de qué pensaban los demás a, a encontrar algo que, que, que realmente le hiciera olvidar todo todo lo demás. Por suerte encontré el tenis. Eh, mm. Y realmente me ha, me ha enseñado que, que todo se puede, que hay, que hay que soñar lo grande y que sobre todo hay que intentar las cosas. Yo si, si no hubiera intentado hoy estaría, quién sabe, en casa, eh, sentado en, en el sofá o, o en la cama viendo alguna serie. Y hoy estoy eh, preparándome, estoy eh, intentándolo, estoy eh, intentando mejorar y con, con esas ganas de, de, de ir subiendo cada vez un peldañito más y un peldañito más y un peldañito más en esta escalera del deporte que es uf, infinita. Y, y el deporte yo creo que es 100% ganas, 100% actitud y 100% voluntad. La actitud, aún encima en el tenis algo que se usa un montón, la actitud competidora. Es, es uno el, las las ganas que tiene de, de, de realmente de poner los pies en el barro, de, de, de ponerse a, a trabajar. Pero si tienes que empezar en el barro y tienes que ponerte las botas, sacar la pala y empezar a acabar para, para conseguirlo, es todo, todo es, es, es dependiendo de cada uno. Al fin y al cabo yo te puedo decir... Te puedo animar, lo que Valentín, vamos, Valentín, vamos, tal. Que el que va a correr, el que va a ir, eh, a, el que va a correr, el que va a tener todos los dolores en el cuerpo, vas a ser tú. Entonces, eh, esto todo depende de, de las ganas, de la actitud y el corazón que tiene cada uno para ponerse manos a la obra y, y ponerse el, el mono de trabajo y, y a correr. Muchas veces pensé que lo imposible era remontar mi vida. Muchas, al principio, sobre todo, veía es imposible, Martín, que, que yo pueda sacar provecho de esto. Y como tú dijiste, yo creí que imposible era mover la silla, hoy la muevo súper rápido, era imposible jugar al tenis, hoy estoy jugando al tenis, que era imposible ganar el campeonato de España, gané, campeonato del mundo, gané, eh, eh, ir a unos juegos, eh, ya, ya he ido y voy a por mi segundo, eh, un diploma paralímpico también. Entonces, ¿qué son realmente imposibles? ¿Qué es realmente un, un imposible? Yo creo que, eh, lo que decía antes, cada uno es el que, el que maneja sus imposibles. Eh, eh, y luego pues, unas eh, ganas inmensas sobre todo de, de, de seguir, de seguir buscándome sin imposibles, de, de sean los juegos, sea compitiendo, sea en mi día a día y, y ojalá que, que encuentre poco. Familia, como en todos los últimos vídeos, empiezo pidiendo disculpas por la cara de reventado, pero es que ayer estuvimos haciendo 12 horas corriendo en una cinta y yo creo que todavía no, no sé cómo me llamo. Sea como sea... Este que acabáis de ver es Martín de la Puente acaba de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio y el poder conocerle y el poder contaros su historia, que ahora continúa, eh, ha sido un placer, un placer enorme que ha formado parte de un proyecto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que han acabado pasando en 2021, pero que durante dos años nos han llevado a Lausanne, nos han llevado a Tokio, nos han llevado a conocer a medallistas olímpicos y paralímpicos, a campeones del mundo olímpicos y paralímpicos como son Carolina Marín, Nico Xera, Eva Moral y Martín de la Puente. Y en un proyecto al final que se titulaba Stary Impossible, en el que entre otras cosas hemos llevado la antorcha olímpica desde Barcelona hasta Madrid en un tándem con el loco de Alec Roca, para demostrar que al final eso... Stary your impossible significa que no hay imposibles siempre que te atrevas a intentarlo y que al final el olímpico, el paralímpico, el amateur, el profesional, el loco de la cabeza y del corazón, um, siempre que tenemos eh, proyectos, locuras y aventuras, somos todos iguales y somos todos capaces. Da igual las eh, adversidades o handicaps con, el que, con los que nos podamos en encontrar. Dar muchas gracias a estos Cuatro deportistas que nos han abierto su corazón y las puertas de su casa. Del mismo modo que damos las gracias a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por dejarnos participar de este proyecto y a Toyota por hacernos formar parte de este pedazo de equipo de ilusiones, de deportistas y de peleadores, que también de luchadores. Dicho lo cual, seguimos conociendo a Martín de la Puente. Martín. Claro, no, no hemos empezado por el principio. Uh -huh. Explícame, eh, el, cuando de repente uh -huh. te diagnostican uh -huh. el, eh, uh -huh. el síndrome, uh -huh. esta enfermedad poco conocida, algo uh -huh. rara, o uh -huh. como se la suele llamar, uh -huh. ¿cómo afecta a tu crecimiento, a tu desarrollo? Es decir, ¿cómo, ¿cómo funciona la cosa? Yo creo que tuve la suerte también de que me pasó muy, muy pequeñito. Cuando tenía un año o dos, Tenía el, el tercer dedo de la mano izquierda un poco grande. Y mi padre hacía una broma: mira, ese dedo es un poco más gordito que los demás. Y claro, a medida que fui creciendo, sí. iban viendo que, que crecía unas partes más de lo normal. Mi lado izquierdo, sobre todo, estaba más afectado. Y mi pie izquierdo crecía mucho, mucho, mucho. mucho. Fuimos ahí a, a La Paz, a Madrid, y con cuatro añitos me dijeron: oye, esto es el síndrome de Proteus. ¿Qué hace el síndrome de Proteus? Está asociado al crecimiento de los huesos y a algunas eh, partes blandas del, bueno, del cuerpo. Es decir, a medida que Martín vaya creciendo, va a haber huesos que van a crecer de una manera descontrolada eh, y totalmente eh, amorfa, y, y no hay cura para esto en mi vida. Fue realmente lo que sí que cambió, que fue cuando me, me amputaron el pie. Eh, mis padres me, me lo habían comentado, pero yo tengo 8 años. No sé, realmente... Sí sé, sí sé lo que es, pero no sé hasta qué punto eso va a cambiar mi vida totalmente. Y hice así, y claro, vi que, que, que no había nada, y empecé a llorar, y digo, Ay, ¿dónde, está, ¿dónde está mi pie? Me lo han quitado, mi pie. me lo han quitado. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está, mamá, mi pie? Y claro, eh, ahí, ahí realmente dije, hostia, eh, Martín, que, que, que no tienes pie, tío, eh, que, que ya no eres como, como los demás. Y ese proceso, digamos, fue realmente, yo creo que el que más consciente fui a partir de ahí y más eh, me di cuenta de lo que era la enfermedad y lo que era el. el bueno, que, te lo, que me lo hubiesen diagnosticado. Claro, eh, tienes 22 años, eres un chavalito, eh, Entiendo que a pesar de todo el proceso que has vivido y donde has aprendido muchas cosas, sigues aprendiendo mucho o sigues enfrentándote a cosas que quizá por primera vez o tal. ¿En qué momento estás en ese sentido? Es, es momento de, de ver, de observar y de vivir. Sobre todo de vivir, de, de, de probar cosas, de disfrutar. Porque si bien es que el deporte tiene muchos compromisos, pero también tiene su parte de, de diversión. Estoy en una etapa de crecimiento, tanto deportivo como, como persona. Yo creo que puedo también crecer más, pero estoy disfrutando. Es, es una época en la que estoy disfrutando, estoy con una sonrisa, estoy con, mmm, enfrentándome a los problemas. Y, y lo que tenga que, que venir, que venga, que estoy, estoy preparado. ¿Qué pasa con los juegos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo, ¿Qué ilusión llevas? Yo creo que es, los juegos es una, una fecha que todos esperamos, eh, tanto el público como los bueno, no asistentes esta vez, pero, pero el, y sobre todo los, los deportistas. Han sido quizás un, unos años raros, unos años difíciles, porque... Que, que te cancelen unos juegos eh, y, que, y que los cambien de fecha no es, no es normal vamos a ver nunca nunca había pasado entonces todo el proceso que ha sido hasta que hemos ido pues eh, tomando hasta hasta ahora ha sido diferente ha sido nuevo a nadie yo, yo en mi vida esperaba entrenar en casa como entrené estos últimos años por desgracia no, o por suerte no sé no tengo una pista de tenis en casa y no y no pude quizás en, en cuarentena pues aprovechar todo lo que quería pero realmente el deporte es adaptarse, es eh, tomar decisiones, es eh, equivocarse y, y hemos ido pues, eh, probando eh, intentamos volver aquí al carro antes posible para, para, bueno, pues para preparar y para, y para ver si, si este año finalmente se hacen y esperemos que sí y, y la ilusión yo creo que es la del, la del primer día, el proceso que, que hemos pasado hasta entonces eh, es, es inmenso. Y, y sobre todo con, con muchas ganas de competir, con muchas ganas de, de vivir unas nuevas experiencias y ojalá pues que los, los resultados acompañen. ¿Resultados? ¿Cuál es el objetivo? <risa> a ver, realmente el objetivo es. Eh, te voy a decir, te voy a ser sincero, eh, sería intentar eh, llegar lo más lejos posible si se puede conseguir un metal genial, pero vamos a ver, soy consciente de que también eh, eh, es difícil, es difícil. Eh, tenemos eh, tres medallas para, para 64 jugadores que van a estar ahí. Y es, y es complejo, mucha, mucha gente en el deporte lo que valora mucho son los resultados, la, la, la medallitis que hay en, en, en general y a veces es, es complejo, eso no, no, no quita, no me estoy excusando, voy a ir con todo a, a los juegos, eh, voy a ir a, a, a machacarme y a intentar ponérselo difícil a los, a los contrincantes, pero claro, al ser eh, deporte, la semana implicará mucho cómo, cómo nos sentimos la semana, cómo te despiertas al día antes, cómo, cómo estás... Eh, en general, pero yo creo que vamos, vamos con todo, vamos con todo a, a, ver, qué, a ver qué sale. Eh, ahora has dicho esto de la medallitis, el mm -hmm. resultado y tal, mm -hmm. eh, ¿cómo llevas el fracaso eh, o el supuesto fracaso? De mm -hmm. Has ido a un sitio, has preparado todo, la expectativa es mm -hmm. venga que y tal, y a veces sale, a veces no. Mm -hmm. ¿Cómo, al, ¿Te has podido sí, sí. algunas veces? Vamos un... a ver, eh, el deporte es algo que, que mucha gente lo, lo, lo ve como algo realmente solo positivo, y no nos han enseñado, desde que empezamos a, a, a practicar deporte, a convivir con el fracaso. Como deportistas tenemos que estar preparados a, a perder. Yo muchas veces he salido devastado de una pista de tenis, porque me habían ganado, había perdido yo, había jugado mal, había jugado bien, pero muchas veces has salido mal y te vas a chocar. Es, es inevitable, en esta vida es, es, es inevitable que te tropieces, que te caigas, que te hagas daño. el deportista el, el fracaso yo creo que lo debe tomar como una posibilidad y como un aprendizaje. Como un aprendizaje para decir, Hoy hemos hecho esto mal, pues el día siguiente vamos, no, no va a volver a pasar. Y si vuelve a pasar, pues mejoraremos para que, para que pase lo menos posible. Entonces, muchas veces la gente ve el fracaso como algo muy, muy negativo. Yo lo he visto muchas veces como algo muy malo. Yo, yo el fracaso, Valentía he, he, he sufrido por el muchas veces. He ido a dormir diciendo, ¿y si no soy, eh, ¿y si no soy ese Martín que todos eh, esperan? ¿Y si no llego a, a, a las expectativas que, que todos esperan de mí? Y claro, eh, convivir con esa bolsa de presión es, es inhumano, es inhumano para los deportistas. Entonces yo lo que, lo que suelo decir a, a mí mismo, a mis hermanos que también practican deporte es juega, juega, diviértete, si ganas, <ríe> perfecto, lo celebramos, eh, comemos juntos, hacemos, eh, lo celebramos, pero ni por ganar eres el mejor, ni por perder eres el, el, el peor o, o la última pieza de, de este mundo. La verdad, y mucha gente a mí me lo pregunta, me dicen, y, y, y va con, esta, con esto que me acabas de, de decir ahora, oye Martín, ¿tú cambiarías tu discapacidad por, por volver a ser normal? ¿Tú cambiarías eso? Y claro, yo me paro a pensar y te digo, es que no lo sé, es que no lo sé. Si realmente he vivido muchas cosas yo con, con, con la discapacidad, si bien he vivido por momentos difíciles, he vivido un, unas, unas cosas que, que yo no sé, no sé te, te soy sincero, no sé si las hubiera llegado a vivir. Yo hoy soy deportista profesional, lo, lo, lo digo, me falta un pie, tengo una mano eh, eh, medio deformada, eh, tengo un, un pie bastante grande también por, la, por, la, por el síndrome y soy deportista. Yo quería ser deportista eh, cuando, cuando, cuando era pequeño, quería ser futbolista, quería, quería dedicarme al deporte y ahora lo estoy haciendo y ves todo, ves a toda la gente ahí y dices es que es, que es, es precioso, es precioso estar aquí, merece la pena el esfuerzo, merece la pena el las derrotas, las victorias, porque es, es, es precioso, es precioso el deporte, eh, y claro, ahí es cuando, en vez de enfocarme en lo malo, de, de la discapacidad de todos los momentos, que han estado ahí y siempre estarán, vamos a ver, no, no me olvido de eso, yo cuando, cuando hablo con mi familia digo, sí, no me olvido de que he tenido 16 operaciones en mi vida, es realmente dejarlo de lado, convivir con ello, y yo creo que ver el lado bueno, el lado bueno de las cosas es, es eh, te hace estar... Te, te hace, pensar diferente, te hace pensar diferente porque cuando nos quedamos en lo malo, lo que decía antes, eh, es una carga que, que te, cada vez te va pensando más, te, te, te va ganando el, el, el partido, te va ganando la, la carrera, de, el camino de la vida y, y yo creo que, que el, el deporte y, y sobre todo la, la discapacidad me, da, me han brindado estas oportunidades.